El libro lo dice todo, la Argentina merece más comunes, nos como una plataforma, un que un diagnóstico, un sí. ¿con qué finalidad ¿Es usted no va a ser candidato o va ¿Vale a su provincia? A ver, nosotros lo que estamos planteando es la necesidad de eh, generar un debate nacional, yo lo veo proponiendo eh, varias veces en este sentido. Eh, para mí, en esta instancia, con una crisis de tipo estructural, nadie puede controlar al debate. Entonces tenemos experiencia acumulada, tenemos... Eh, una respuesta del gobierno en cada una de nuestras jurisdicciones, entonces uno no se puede sustraer a la necesidad de, por lo menos, formular un muy buen diagnóstico o el mejor posible en términos de aproximaciones sucesivas, compartirlo con el resto y generar cuáles son las opciones. Entonces, eh, la primera cuestión que yo planteo en el libro es: bueno, todo un escenario internacional, nacional, etc., pero la síntesis es. Lograr vencer las restricciones. Nosotros no somos capaces, en la República Argentina, de superar la restricción externa, que significa la insuficiencia de la oferta de visa. O sea, no, no nos faltan zonas, o sea, la verdad, para ser práctico, nos faltan zonas. Y sin tener los no cine o sea, sin, sin esto, un esquema de respaldo de manera fuerte. El segundo tema, bueno, tenemos un problema de restricción logística, o sea, la infraestructura es deficiente para bajar costos y ser competitivo. Eh, tenemos un problema energético, alta puntuación, y eh, cuando crece la economía nos quedamos sin en energía, tenemos que importar y eso nos afecta a la estructura del precio relativo, y tenemos que subsidiar y eso nos afecta a la situación de carácter fiscal. Y por último, también tenemos un problema de la cuestión institucional. En este contexto no se puede abordar a Argentina. Habló constantemente del sensacionalismo, lejos de la grieta, del combate que está en la en la situación que tiene. ¿Cómo se hace para equilibrar eso? para tener ese centralismo porteño a que los presidentes democráticos que hemos tenido exceptuando a América, el resto fue precisamente porteño y ese es el gran problema, entonces, eh, o es porteño o bonaerense es y aparte porque se concentra todas y máxima teniendo en cuenta la reforma constitucional de la que define en al que electoral por lo tanto hay un problema serio de menor eh, participación relativa de las provincias en el diseño político-institucional del país entonces, la síntesis del libro es, bueno, necesitamos la quinta república en lo político, un régimen multimonetario y económico con moneda digital de curso legal obligatorio y reestructuración eh, del sistema de, de delito en materia de inversiones productivas y financieras con circulación de flujo y un enfoque multidimensional de la pobreza, producto un productor social básica, derecho a calidad de y calidad y política de ingreso. Bueno, eso hay un plan, un plan de, para resolver la restricción logística, 200.000 millones de dólares con un programa de financiamiento con medio de bonos de crédito más reconversión de energía eh, para resolver los problemas de energía hay un plan de 10.000 millones de dólares pero sobre todo un esquema de energía solar, energía eólica, hidrógeno verde y azul, este, eh, gas y petróleo y obviamente el tema de biocombustible. todo eso baja los costos de generación energética reduce el impacto de subsidio promueve sostenibilidad del punto de vista fiscal. Y por último, eh, me parece que es muy importante remarcar eh, que es imprescindible eh, diseñar una nueva Corte Suprema de Justicia que tenga alcance federal y paritario en materia de género, que tengamos la capacidad de establecer un nuevo sistema de elección y de selección de los jueces por concursos antecedentes y eh, audiencia pública, como hacemos nosotros en el Chaco, que existe una nueva reforma constitucional. Necesitamos desde el juicio de residencia para rendir cuenta este, cuando tengamos que dejar la función, pasando por un tema que tiene que ver con un nuevo diseño de carácter federal. En Entonces, me parece que el libro dice: Argentina parece más, todos estamos de acuerdo con lo Segundo, eh, construyamos un país federal. Tercero, el círculo virtuoso del desarrollo. O sea, este esquema de especulación financiera, que pocos enriquecen y el resto se empobrecen, tiene una dificultad intrínseca, así no, va, no vamos a, a, a poder. Eh, promover este, un cambio de paradigma. Entonces, eh, yo ahí en el libro lo que pongo es: en 40 años de democracia, el últimamente, que vamos a celebrar el 10 de diciembre de 1923, tuvimos estabilidad política. Y eso es un gran activo, un gran Ahora bien, no resolvimos estructuralmente la estabilidad de la inestabilidad macroeconómica o origen crónica, salvo periodos determinados Y en tercer lugar, agudizamos la asimetría de la distribución del ingreso. Entonces, claramente, eso es un problema. Entonces, acá uno puede entrar y decir: bueno, echamos la culpa tal o cual o fulano. Sí, la verdad es que es importante remarcar eso. Pero lo importante es ver cómo nos ponemos de acuerdo en resolver los problemas. Entonces, lo concreto es, bueno, viste, cuando se dice, esto empezó con, no sé, sea, más mil, mil de hojas, de 2000 entonces empezamos a bajar, sacar gráficos, etc. Y dijimos, ¿cómo se entiende esto? Y bueno, hay que tratar de sintetizarlo y poner ejes clave para después disparar el tema Bueno, y eso es lo que estamos haciendo. La verdad es que hoy empezamos con más de.. 2.500, 3.000 personas en Chaco, acá a sala llena, espero recorrer el país, debatir y a partir de ahí este, que todos podamos sentirnos en la necesidad de, y en el compromiso de construir la Argentina que nos merece. En la organización de lo que significa el federalismo y llevar adelante la práctica. Las distintas regiones tienen distintas necesidades y también tienen distintas opciones de respuesta. Sí, seguramente va a aplicar de la misma manera que todas las regiones en el Chaco para dar las respuestas satisfactorias. Digamos podría ser un modelo aplicable al resto del país. Y la, organización, la, la organización del sistema federal, lo que propongo es, eh, por lo norte, sí. el central y patagónico, este, ruta 40, controles fronterizos. Este, Integración de la con el Pacífico, el Río de Paraná, Paraguay, desarrollo de fronteras flota fluvial y marítima, el sistema ferroviario, el sistema de transporte automotor de carga y obviamente achicando distancias, bajando costos y aumentando la productividad. Para hablar de la del federalismo también, lo que tiene que ver con la asistencia financiera, lo que tiene que ver con las situaciones tributarias también, esto es una manera que hay que retocarlo y adecuarlo específicamente a regiones. Bien acá el modelo que tiene un shock de incremento y acrecentamiento de reserva a través de un modelo autoregresivo que se llama PAR ah, técnicamente eh, lo que tenés es un shock monetario con eh, impacto múltiple en las variables macroeconómicas ¿no? entonces lo que logra esto es si vos aumentas rápidamente el blanqueo o sea, porque vos lo que, lo que nosotros estamos proponiendo acá es declaración, una nueva declaración jurada eh, de acá para adelante, para atrás no se revisa entonces, ¿eso qué significa? Que para adelante no vas a poder hacer transacciones informales con moneda papel, toda con moneda digital y con trazabilidad, con lo cual aumentas cuatro otro punto la recaudación porque todos pagan, eh, bajas a otro un punto de, de productividad del de gasto público. Por ejemplo, todos los servicios, la idea central es proponer con los sistema de telemetría, por ejemplo, medir este, en tiempo real el consumo de energía, el consumo de gas, el consumo de agua potable, etc. Y eso, como vas a medir el consumo por minuto, por día, por hora. Eh, eso tenés el subsidio direccionado perfectamente por el tipo de consumo o de ese estilo. entonces es un modelo que te permite tener un tablero de comando, vas a tener historia electrónica este, centralizada para mejorar y perfeccionar la política de salud, también para la educación, lo mismo de seguridad o sea, es una revolución en términos de agenda digital y como es una manera de curso legal, lo que vas a hacer es vos por ejemplo, vos tenés eh, dólares, yen, eh, eh, real. Eh, euro real te agarrás y lo tenías escondido, 2 millones de dólares. ¿Cuánto te agarras? Lo tenés que depositar en una cuenta financiera, 100% en cambio Y después lo vas flexibilizando si vas a prestar en la misma moneda, si vas a hacer acuerdos de con el país. Eso vas ordenando. Pero lo importante es que tenés un shock eh, inicial que te aumenta el volumen de reserva, te baja la deuda en relación al producto, te baja prácticamente la pensión, crece fuerte el producto, aumenta la tasa de inversión, aumenta la generación de empleo. Bueno, todo eso es un círculo virtuoso. ¿Y qué es lo que lográs digamos? Lo también que vos tenías una vivienda con una evaluación de minúscula, lo que te tenés que tener es eh, joyas no declaradas, etc. Todas las tienes que declarar porque vas a tener una única declaración jurada y a partir de ahí te va a poder tener la mayor declaración porque si la subdeclaras, el problema no central es que después no vas a poder blanquear el resto de la operación. Entonces, es un modelo que te va a servir. Todos los incentivos están para blanquear y no le cobras la tasa de implícito, le cobras la tasa de salida. Y vos querés depositar la plata en el exterior, sí, la ponés alta, la de acá, no, no pagás. Y así, básicamente, lo hacés circular en, el, en la economía doméstica que va a potenciar el desarrollo.